Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de las metaetiquetas en HTML o al menos las más importantes para no alargar tanto este video así que sin más preámbulos comencemos vamos a crear un documento en su editor de texto pueden usar el que quieran yo estoy usando Sublime Text vamos a añadir las etiquetas básicas de HTML pueden escribirlas de una en una o escribiendo HTML y presionando la tecla de tabulador una vez con la tecla de tabulador, pues ya nos mostrará todas esas etiquetas. Escribimos el título de nuestro documento que en este caso va a ser metaetiquetas. Para empezar, ¿qué son las metaetiquetas te estarás preguntando? Las metaetiquetas o meta tags son etiquetas de información que se añaden en el código HTML de cada página web. Para aportar información relevante sobre la categorización de esa página, es información a la que solo se podrá acceder a través del código fuente y que en realidad solo resulta relevante para los buscadores pero en el mundo SEO siempre hay un jugado de papel de gran importancia y son importantes a la hora de posicionar un sitio web. Un usuario que navegue normalmente por una página web nunca las verá, solo cuando haga una búsqueda en Google. Ya que los resultados que muestra Google cuando las metaetiquetas están bien puestas y las órdenes que damos a los robots de búsqueda son correctas, esa es la información que tenemos en nuestras metaetiquetas. Dicho esto, pues comencemos. Para empezar, se tienen que saber algunas cosas. Como por ejemplo, las meta etiquetas siempre están posicionadas en la etiqueta hit Es decir, si está en body, ya no será meta etiqueta Solo tiene que estar en la etiqueta hit Si se fijan, aquí está la primer meta etiqueta que por defecto abrimos al principio Title, título de nuestro documento Esa sería una meta etiqueta a pesar de que no tiene la estructura de una meta etiqueta La estructura sería la siguiente Presionamos menor que Escribimos meta y con el tabulador de nuevo ya nos pondrá algo por defecto que es el chart set igual al UTF-8. ¿Esto qué quiere decir? Esta meta etiqueta que es por defecto y pareciera que no es tan importante es muy importante y más de lo que crees. De hecho... Es una costumbre que los programadores o los que utilizan HTML. Pues pongan esto siempre o casi siempre en todos sus documentos como una costumbre. Porque si tú tienes algo en el cuerpo de tu página, no sé lo que sea. Vamos a escribir lorem y presionamos tabulador y nos escribe mucho texto. Si yo coloco aquí una ñ, este carácter, solo este carácter ya no forma parte del sistema inglés. Por lo tanto si yo quito esto. En algunos navegadores ya no se podría visualizar Y nosotros al momento de crear una página web Pues no queremos eso sino queremos que en cualquier navegador se pueda visualizar Entonces vamos a regresar a esto Lo regresamos Y queremos que todas las personas Incluyendo todos los navegadores Pues puedan visualizar nuestro contenido ¿no? Entonces es muy importante escribirla Ok, vamos a borrar un poco esto para no confundirlos tanto Y vamos con la siguiente meta etiqueta la siguiente es la meta etiqueta autor en donde en el apartado de content se pondría el nombre del creador de la página. Esto también es muy importante ya que en este espacio podrías poner algún enlace de tu perfil social o algo por el estilo o simplemente tu nombre. En este caso ponemos Chulversos y con la etiqueta autor pues ya tendrías esa información enlazada a tu sitio o página web, vamos con la siguiente meta etiqueta la siguiente meta etiqueta es la meta etiqueta description en el apartado de content se tendrá que escribir una descripción breve de tu página web, de preferencia se recomienda que no rebase los 150 caracteres porque si no podrías perder posicionamiento al momento de que hagan una búsqueda, por ejemplo si tu sitio web es de videojuegos es de videojuegos, tendrás que escribir una descripción acerca de eso. Por ejemplo, los mejores videojuegos de toda la red. Ok, es una descripción breve. Por ejemplo, hace algunos momentos he buscado videojuegos en Google. Y aquí en el apartado de videojuegos, observen, este sería el primer resultado. Y... Si nosotros rebasamos los 150 caracteres, esta sería la etiqueta description, esta que está aquí, todo este texto. Y si rebasamos los 150 caracteres, pues no se mostraría completo nuestro contenido y esto podría afectar de cierta manera. Y observen, esto sería un buen ejemplo de la etiqueta description donde no se rebasan los 150 caracteres y se respeta todo su texto y no queda incompleto. Este también, y así sucesivamente. Acá hay otro que no lo está respetando. A lo mejor, probablemente, puede ser que por eso haya perdido posicionamiento. Y solo con buscar la palabra videojuegos. Vamos con la siguiente meta etiqueta. La siguiente meta etiqueta, vamos a quitar un poco el zoom para que quede completa. Ok, perfecto. Es la etiqueta Keywords. En español palabras clave, en este apartado de los paréntesis pues tú tendrías que escribir palabras claves acerca del sitio web que estás diseñando tu página web como lo quieran ver. Por ejemplo tomando otra vez esto de los videojuegos pues pondríamos aquí videojuegos, controles, consolas computadoras y etcétera, etcétera. Podríamos continuar con más palabras claves. Por ejemplo, esto visualmente para el usuario sería lo siguiente. Esta página de videojuegos.com tiene palabras claves que son deportes, disparos, motor y acción. Viéndola de aquí arriba, buscando la palabra videojuego en Wikipedia, tendríamos historia de los videojuegos como palabra clave. Portal de videojuegos y género de videojuegos. La siguiente meta etiqueta es la de refresh. Observen que la estructura cambia un poco aquí. En lugar de tener el atributo name, tenemos el atributo http-equip. Y aquí en los paréntesis tenemos la palabra refresh refrescar es decir con esta meta etiqueta refrescamos la página es decir nosotros le decimos cuándo refrescar la página y en el atributo content le diríamos el número en segundos de cada cuántos segundos queremos que se vaya a refrescar nuestra página. Por ejemplo aquí tiene dos. Bueno antes de echarle un vistazo. Como la página aún no tiene nada. Vamos a escribir en el body un h1. Y vamos a poner el típico hola mundo. Ok. Ya con esto aquí. Vamos a guardar los cambios. Y vamos a echarle un vistazo. Observen tendría que salir aquí hola mundo. Y observen aquí esta flechita. Se está recargando cada dos segundos. Uno, dos, uno, dos. Y ya tendría que recargarse. Observen, aquí aparece una X de que la página se está recargando. Funciona completamente. Con esa meta etiqueta, nosotros le diríamos cada cuánto tiempo queremos que se refresque nuestra página. Esto es muy útil y puede mejorarse. Por ejemplo, si nosotros vamos a ponerle aquí un poquito más de tiempo: 5 segundos. Escribimos punto y coma. En mayúsculas escribimos URL. Y le decimos que es igual a una ruta. Es decir, cada 5 segundos podemos redireccionar nuestra página o nuestro sitio web a otra totalmente diferente. Aquí abrimos comillas sencillas de preferencia. Y escribimos la ruta. Por ejemplo, voy a poner una muy sencilla. Ok, tengo activado el mayúscula, lo voy a desactivar. Http, dos puntos diagonal diagonal. Www. Youtube.com .com Ok Y la diagonal al último Y vamos a darle Guardar Una vez guardado Ok, aquí como son 5 segundos ya me lo está guardando Entonces vamos a abrirlo de nuevo Y Observen, aquí estará mi documento Meta etiquetas Y a los 5 segundos Acá arriba, observen, ya cambió Me tiene que mandar a Youtube ya cambió completamente a YouTube, ya la ruta es youtube.com Y si visualizamos acá solo teníamos un H1 con la palabra meta etiquetas y es lo que apareció anteriormente Y a los 5 segundos se fue a la ruta de YouTube Otra meta etiqueta que se puede llegar a utilizar pero cuando eres un programador o un poco más avanzado es la siguiente la meta etiqueta Viewport, la cual pues tiene User Escalate como atributo. El, el atributo Name, que es el que estuvimos explicando acá arriba. El atributo Content, que también ya lo hemos escrito acá arriba cuatro veces. Y trae aquí unas propiedades un poco avanzadas. Voy a explicar una por una. Esto en conjunto sirve para adaptar tu página web a dispositivos móviles. Claro, acompañado de otros atributos y acompañado de otras cosas, pero esto en las meta etiquetas pues es muy importante ya que le dices al, al buscador de Google que tu página también está adaptada a dispositivos móviles y te toman mucho en cuenta. El width controla el tamaño del viewport, es decir esto que está aquí. Controla el tamaño del viewport, es decir, de toda esta instrucción. Puede definirse como un número width, por ejemplo, puede definirse como width 600 o como width device width. Por ejemplo, aquí la tenemos como device width o podría definirse como así, width igual a 600. Pero la vamos a dejar así, ya que esto es una equivalencia al 100%. Es decir, el 100%... Del dispositivo en donde tú te encuentres Ya sea móvil, computadora es, Estamos hablando de que esto equivale al 100% Initial Scale Es decir, la escala inicial Controla el nivel de zoom de la pantalla Cuando se carga por primera vez Si nosotros le ponemos uno Estaría por defecto, ¿no? Al 100% también Las propiedades Maximum Scale y Minimum Scale Es decir, máxima escala y mínima escala y User Escalade Controlan la forma en cómo se permite a los usuarios aumentar o disminuir el zoom de la página. Observen que el user escalate yo lo tengo en no. Esto quiere decir que le estoy bloqueando a los usuarios de que no puedan dar zoom a la página a pesar de que hay navegadores que ya tengan esa opción para ajustar su propio zoom pues es muy importante escribir este atributo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a un vídeo de este canal pues por favor no olvides suscribirte les ha hablado Julversos y nos vemos en el próximo video.